Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, futuros astrólogos, astrólogas, astrólogues. Eh, ya vamos, cada vez que llegamos a completar una rueda del Zodíaco con un planeta, estamos un paso más cerca de, eh, de poder leer una carta natal. Ojalá ya hayas empezado a practicar con lo que ya sabes. Ya es bastante lo que sabes Por lo menos sabes un tercio de, eh, eh, de todo lo que te vamos a enseñar como eh, básico de la astrología. Hoy nos toca acá, de este otro lado. Urano en Pisces. Ahí lo tenés, el simbolito de Pisces y el simbolito de Urano. Urano en Pisces. ¿Cómo vibra este Urano en Pisces? Vamos a ver las tres palabras claves positivas y las tres palabras claves negativas. Como positivo es iluminado, acordate que Urano es el innovador, es el que busca... Ay, mira, aparece mi sillón y desaparece. <ríe> bueno, las luces y las sombras. Eh, acordate que... Uh, Urano es el innovador, es el creativo, el creativo hacia el futuro. Entonces, es iluminado, es sanador y es consejero, un gran consejero. Si encontrás a alguien con Urano en Pisces, permitite que te aconseje. Eh, como cuestión negativa, son ansiosos, son impredecibles y son completamente caóticos. Y esas seis energías conviven dentro de alguien que nace con esta configuración de Urano en Pisces. Así que con esto hemos completado el planeta Urano. Nos quedan dos planetas todavía por ver, Neptuno y Plutón. Después los nodos lunares y, y Quirón. Eh, y después sí, vamos a empezar con las casas y las combinaciones de todo eso. Eh, ¿Nos encontramos mañana? Claro que sí, inaugurando una nueva, eh, un nuevo ciclo. Eh, es el ciclo de Neptuno en los signos, Neptuno en Aries, mañana, pasado Neptuno en Tauro y así sucesivamente. Les mando un abrazo enorme, enorme a todos y nos vemos mañana, claro que sí, como todos los días. Chao, hasta mañana.